Ahora sí vamos a cambiar de tema y vamos a sumergirnos en esta historia que ya lleva un año. Estamos a un año exactamente de una fecha muy, muy trágica, que fue cuando ocurrió el espantoso incendio en donde vivía Felipe Petinato y en el departamento al que fue de visita Melchor Rodrigo, el psiquiatra de Felipe Petinato. Bien, la noticia es que le han dado el alta... A Felipe, y lo que yo quiero contar es que invitaron a la producción de a la Tarde a esta especie de ceremonia que se hace de alta, de despedida eh, de un tratamiento y nuestra producción ace aceptó la invitación fuimos, fuimos con cámara tenemos las imágenes esto desde el día lunes pero por supuesto a pedido de un familiar que se trata nada más y nada menos que de Tamara Petinato, que es una mujer que se, se, se encarga y está muy cerca de su hermano, y lo cuida, lo protege y da la cara y responde. Ella nos pidió que no pusiéramos esas imágenes y respetamos el pedido, lógicamente. ¿eh? Pero en, un, en una información que hizo circular eh, el periodista Echegoyen, eh, en el Mitre Life, mostró unas fotografías de esa ceremonia que nada tienen que ver con nosotros, ¿eh? Y bueno, y estas imágenes ya circularon. ¿Querías agregar algo, Mati? Son imágenes también en plena internación, la que mostró Echegoyen, ¿eh? Exacto, sí. Nosotros tenemos eh, imágenes, por supuesto, no vamos a mostrar a Felipe, ¿eh? de ninguna manera, pero sí de, del pero, lugar, ¿eh? Perdón. Sí, decinos, en caso, eh, Yo hoy estuve hablando con Ivo Cucharida, que está vinculado al instituto donde estuvo eh, Felipe. Y él habla que Felipe está eh, en uso de su libertad, Ajá. que fue dado de alta, que tiene un vínculo de dos, dos conexiones con la gente del instituto eh, vía eh, Zoom por semana y una visita el fin de semana. Dice que eh, fue recuperado, que su... Bueno, su diagnóstico no lo voy a decir, pero que con la justicia... Eh, si él no eh, hubiera estado inhibido de la libertad, no hubiera podido salir, como ha salido y como claro, anda por la calle ahora. Sí. Razón si alguien lo fotografía en la calle, está en su derecho a hacer lo que quiera con la foto, ¿no? Porque está en, en, en, Totalmente, en la vía ben, tú, Ahora, la salida, la salida de Felipe, la, digamos el alta de Felipe, también implica que es inminente su imputación en la investigación en esta causa. Fíjense que la investigación está detenida. Sí. Sí. Imagínense la familia, los amigos de Melchor Rodrigo, eh, todo lo que deben estar sintiendo ante esta pausa eterna de la justicia. ¿Sí, exactamente, Diego? a un año y un día exactamente de la muerte de Melchor Rodrigo, de aquel incendio en el departamento de Aguilar 2390, en el barrio de Belgrano. Y e, increíblemente, un año después, la justicia todavía tiene pericias pendientes. Increíble. Según fuentes judiciales, no hay, todavía no está imputado, bajo ningún concepto, Felipe Petinato, está en carácter de investigado, de investigado, ya no de testigo, sí. de investigado, Investido. pero no se le hizo ninguna imputación. Lógicamente que eso genera eh, una sensación de falta de justicia en los familiares y los amigos de Melchor Rodrigo y con mucha razón. ¿Qué falta ahora? Una ¿Sí? pericia que, según fuentes judiciales, es clave y tiene que ver con una pericia, sabes sobre qué? Sobre el sillón, sobre la estructura del sillón, sobre la tela, porque el sillón que estaba en el living es el lugar donde se habría originado, según las pericias, Perfecto. el incendio. Es, que no se haya hecho hasta hoy es insólito.